Bueno, la razón por la que llevo mi cabello afro eh, originalmente fue una decisión relacionada a la estética, a la comodidad, estaba cansada de, del ritual algo esclavizante del alicer que llevo haciéndolo desde los 17 años eh, y decidí que ya no quería someterme más a eso, eh, esa fue la primera razón. Hoy en día eh, es por una cuestión de aceptación, de orgullo. Me encanta mirarme al espejo y saber que hay belleza en como yo soy, naturalmente.